911. Ya sabemos, desinflar las llantas del carro cuando hay un accidente, ponerle tacos de madera, desconectar el cable negro cuando hay compromiso de sustancias químicas en el ambiente, evitar inhalar gases tóxicos, acordonar con una cinta reflectiva, parquearse en posición de reversa. Con los vehículos podemos asegurar la escena para que no nos vayan a impactar otros vehículos que pudiesen llegar intempestivamente a la escena. Yo quiero reservar un capítulo especial de asegurar el área y voy a hablar brevemente sobre las sustancias químicas. Aquí vemos un accidente de tránsito, un camión que transportaba unas pipetas de gas. Estas explosiones pueden ser bleves y algunas de estas pipetas pueden salir expulsadas cientos de metros alrededor. Esto que vemos en pantalla se llama el rombo de la NFPA, cuando hay un accidente, un derrame de alguna sustancia química, nosotros nos basamos en este rombo para saber qué tan peligroso es. Y este rombo consta de cuatro rombos más. El primero es la inflamabilidad, va en un rango de 0 a 4. Si usted ve este rombo rojo con un número de 0 a 4 esto nos va a indicar qué tan peligroso es 0 no se inflama 1 se inflama sobre 93 grados centígrados 2 se inflama debajo de los 93 grados centígrados 3 se inflama debajo de los 37 grados centígrados y 4 se inflama debajo de los 25 grados centígrados es decir si en algún momento vemos un contenedor y tiene este rombo y el rombo rojo es el número 4 quiere decir que esa sustancia química se puede inflamar a temperatura a ambiente y es muy peligroso reactividad segundo rombo rombo amarillo va de 0 a 4. 0 es el menos peligroso y 4 es el más peligroso. De la siguiente manera sería así. 0. Es estable. 1. Es inestable en caso de calentamiento. 2. Es inestable en caso de cambio químico violento. 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento. 4. Puede explotar súbitamente. Si encontramos algún producto y el rombo es amarillo y tiene los números 3 o 4 es altamente peligroso. Sigamos con el rombo blanco. Riesgo específico, esto nos quiere decir qué tan peligroso es la sustancia que hay dentro de un contenedor, en este caso podemos encontrar un símbolo, OX significa oxidante, por ejemplo el oxígeno y si hay fuego y hay oxígeno puede ocurrir una explosión, agente corrosivo, soda cáustica, agente radioactivo, es de especial cuidado pues debemos aislarnos, se requiere un equipo especializado de materiales peligrosos para acercarse a este contenedor. No usar agua, este es el más común, sobre todo cuando hay derrames de, de gasolina o petróleo algún otra sustancia hidrocarburo y el último es el riesgo biológico por ejemplo los carros que transportan sustancias hospitalarias residuos hospitalarios el cuarto rombo es el rombo azul y nos hablan sobre riesgos a la salud siendo cero sin ningún riesgo uno es poco peligroso dos es peligroso tres es muy peligroso y cuarto es mortal esto que vemos a continuación arriba a la derecha se llama guía de respuesta en caso de emergencias esto se aprende en un curso que se llama primeros respondedores a incidentes con materiales peligrosos y lo que vemos abajo a la izquierda se llama el número onu el cual consta de dos secciones una sección inicial que clasifica cuál es la sustancia química y el número de abajo es el más importante el de cuatro dígitos porque nos da una identificación específica de cuál es la sustancia que se está quemando o que está en un derrame. Esto que vemos a continuación son otros rombos que transportan los vehículos que llevan estas sustancias y nos dan información acerca de qué elemento es el que llevan dentro de ese contenedor. De esta manera podemos saber si un agente es explosivo, si es inflamable, si es ácido o cáustico, si es reactivo, si es de riesgo biológico, si es de riesgo radioactivo, etc. Recuerde que cuando uno llega a una escena, la imagen que usted proyecta, el tono de voz que usted utiliza y el lenguaje no verbal son fundamentales para que las personas que están alrededor hagan caso a sus recomendaciones. Usted debe llegar en una posición erguida. Por favor, mi nombre es Juan Esteban. Yo estoy capacitado en atención de estas emergencias. Les pido por favor que se retiren. Hay tres aspectos fundamentales. Mire a la persona, háblele en un tono de voz firme y tercero, si es posible, toque a la persona suavemente y pídale el favor, señor, necesito que por favor se retire, ayúdeme a cordonar la escena porque aquí hay un riesgo, de esta manera a las personas es más probable que le hagan caso. Práctica lo aprendido Describe el protocolo de arribo a una emergencia de la cual se tienen antecedentes. Por ejemplo, usted sabe que por su casa ya sucedió un accidente de tránsito, entonces usted va a escribir listo, lo primero que debo hacer es, empiece a escribir parte por parte qué es lo que se debería hacer en esa situación. Punto número dos, evalúe el entorno laboral y haga una lista de los posibles riesgos que se pueden presentar antes y durante una eventual emergencia. Entonces ya sabemos, vamos a hacer un listado de los posibles riesgos que podrían ocurrir y de acuerdo a eso vamos a hacer un protocolo para arribar y para mitigar esos peligros que pueden existir. Realice un inventario de los elementos que tiene para asegurar el área y haga una lista de los elementos que necesita conseguir. Yo les recomiendo, por ejemplo, que tengan... Por lo menos 15 metros de cinta de balizaje, que es esa cinta anaranjada, que tengan pito, linterna y tengan chaleco si es posible. De acuerdo a su profesión también podría utilizar casco y otros elementos de protección personal. Protección recorderis. Listo, aquí vamos a hacer una breve recapitulación de los aspectos más importantes del curso. Recuerde que al finalizar este curso, ustedes estarán en la capacidad de describir el proceso para arribar a una escena de una emergencia. Número 2. Evaluar 6 tipos de peligros en la escena de una emergencia. 9.11 Valoración de la escena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 Esto queda ubicado tres cuadras arriba de la escuela tal. Puntos de referencias, iglesias, escuelas, estadio, pero sea muy específico. Valoración de la escena. Sección neuroconexión. Bueno, en esta sección ya sabes que te pondremos a prueba para ver si estás alcanzando los objetivos. Bueno, la primera pregunta de este quiz es. El primer paso al llegar a una emergencia es. A. Valorar y asegurar la escena. B. Tomar el pulso del paciente. C. Verificar los signos vitales. D. Llamar a un familiar. Tiene 5 segundos para decidir. 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es valorar y asegurar la escena. Vamos con la pregunta número 2. En la atención de una emergencia extra hospitalaria, es decir, por fuera del hospital, a. No existen peligros asociados, b. Lo primero es la seguridad del paciente, c. Debo evaluar los riesgos, d. Es más importante actuar rápido, tiene 5 segundos para pensar la respuesta correcta, la respuesta correcta es C, sí, debo evaluar los riesgos. Ya con esto vamos por finalizado la lección número 2 en el módulo número 1, nos vemos en la próxima lección que es absolutamente maravillosa, muy importante y de verdad puede contribuir a que usted pueda Salvar vidas. Nos vemos. Muchas gracias por estar tomando este curso. Chao. 911